Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo, quiero que os quedéis entero en el vídeo, ¿vale? Quiero que os veáis el vídeo entero porque voy a estar dando información bastante importante para decirles cómo jugar contra queridos noobs o bots. Así que, ahora sí que sí, ¡empecemos! Bienvenidos al canal de Brian Danis, donde por fin conseguirás esos trucos para mejorar en tus videojuegos. No olvides suscribirte y darle like a este vídeo. Buenas chicos y chicas, estamos en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo cómo jugar contra bots Como estáis escuchando, sí, eh, hay un truco, ¿vale? que estamos haciendo bastantes personas y seguramente Fortnite lo quite ¿Es un riesgo de baneo? Pues no lo sé, pero seguramente si abusamos de él, creo que Fortnite se daría cuenta Así que yo recomiendo no abusar de él, sino usarlo más apropiadamente, por así decirlo, unas dos veces como máximo al día, ¿vale? Para hacer desafíos y para vacilar a vuestros amigos, pero no lo uséis todo el tiempo Porque si no, seguramente Fortnite se daría cuenta Aquí estáis viendo mi repetición, he probado cuatro partidas, ¿vale? Solamente de prueba, ya no voy a jugar más eh, Me he hecho 32 kills, 21 kills, 25 kills y son todos, todos, todos, todos bots Lo único que necesitáis es haceros una cuenta en PC, ¿vale? O en Play o lo que sea, una cuenta de este principio, nivel 1, ¿Vale? Y desde otra plataforma o desde la misma plataforma eh, tener vuestra cuenta y bien tenéis que dar el líder al nightbot, vale al night en mi caso yo le llamé nightbot ahí eh, con vuestro nombre el que habréis puesto en la nueva cuenta. Es muy fácil hacer una hacer una cuenta en epic games. Así que se hacen una cuenta en epic game, vale. Eh, nivel 1 le haces líder y buscan par eh, partida. Le va a gente nivel 1, son todos bots. Y de verdad que os sacáis la minga en las partidas. Bien, ¿cómo saber si son bots o no? Pues bueno, es muy fácil, tenéis que ir abajo donde está la salud y el escudo, ¿vale? Donde dan las gracias al autobús Bueno, pues ahí debería salir, eh, cuando muera alguien en la partida Debe de salir un nombre con dos números o tres números, ¿vale? Y 100% es un bot eh, De verdad, estas partidas siempre van a ser bots, ¿vale? Nunca, nunca va a haber una persona real en este tipo de partidas Si eres nivel 1, si eres nivel 3... Puede que te caiga alguna, una persona real, pero una sola en toda la partida. Y ya de nivel 5 para arriba no estoy muy bien informado, pero bueno, tampoco va a estar eh, muchas personas reales. Hasta el nivel 10, ¿vale? Tiene que ser nivel 10 máximo. Si no, ya no funciona el truco este. Y bueno, como estáis viendo, son todos unos caramelitos. Eh, nos matamos muy fáciles. No estoy ni construyendo ni nada sin ningún esfuerzo. Nos vamos a hacer unas kills bastante ricas, así que... Bueno, eh, les dejo unos clips, ¿vale? Cualquier, cualquier duda me lo dejan en los comentarios. Les dejo los clips de la partida. Y de verdad, la partida esta de 24 kills me he sacado el rabo. Eh, bueno, el rabo, a ver, eh, son bots Pero bueno, ya sabéis lo que digo, son 24 kills, chicos Y bueno, antes de que me lo pregunten ¿Por qué he puesto la miniatura a una partida de 32 kills? Bueno, pues, como dije antes Me hice una partida de 32 kills Y lo veo más interesante ver una partida de 32 kills Pero, en este caso eh, Como se ve en repetición la partida de 32 kills si no me gusta verla en repetición Es subida esta, ¿vale? Que son de 24 kills, si no me equivoco Pero bueno, eh, 24 kills aún así son bastantes Así que espero que lo disfrutéis y bueno, eh, perdonen un momento por interrumpirles otra vez, antes de mandar los clips, quería decirles una cosa bastante importante y es que eh, si sentís que estoy fallando muchas balas en esta partida, ¿vale? Y ustedes si hacen el truco también les va a pasar, vais a fallar más balas de lo normal. ¿El por qué? Bueno, bastante simple, se lo voy a explicar y es que los bots tienen como un estilo de... no sé cómo decirlo, pero <risa> bueno, sencillo de explicar no es. Me acaba de callar a mí mismo, no sé, me he llevado lo contrario totalmente, perdón <risa> eh, Bueno, lo que voy diciendo, los bots tienen como un estilo de protector Mirad, eh, vale, mirar ¿veis el line que tenía antes y ahora de repente estoy fallando todas las balas? Bueno, el bloom se le aumenta muchísimo más a los bots No sé por qué, pero fallamos muchísimas más balas No solo me pasa a mí, le ha pasado a muchos compañeros míos que están probando también el truco y bueno, lo recomiendo totalmente, como digo, para hacer los desafíos Así que chicos, por favor, no abuséis de esto Y bueno, esto para arena tampoco funciona, ¿vale? Ya que arena buscamos gente de la misma división del, de la persona Que esté en la división más alta Ya esto, entonces, no se puede Y bueno, no os asustéis si veis una skin como la chica zombie, una wonder E incluso una skin galaxy Sí, los bots tienen skin galaxy eh, he visto un bot que tiene una skin galaxy También he visto bots con la chica zombie y rosa Esta que era única Y bueno, he visto muchísimos bots Hasta bailan y todo, pero bueno eh, Sí, son bots totalmente Como estáis viendo ahí en la partida Ni construyen, no hace nada Lo recomiendo también para probar puntería Y ahora sí que sí chicos, les dejo con los clips Night Race all of these broken dreams in flight and we'll fly. Oh, my God.